entonces qué es lo que ustedes quieren? Cuatro, cuatro años, más, años y después hablamos. Ah, cuatro <risa> más y después hablamos. Vengo de Los Rieles. ¿De Los Rieles de aquí? la comunidad de Los Rieles. Nosotros aquí con el presidente. Cuatro años más, Marino Morán presente. ¿Por qué cuatro años Porque es un presidente que está dando la talla. ¿Y de dónde son las demás personas que están aquí? Somos de y de aquí de Genimillo. Por ejemplo, ¿cuáles son las demandas que tienen esta comunidad de ahora? Hasta ahora el puente, la carretera, hay mucha necesidad de que poco a poco el presidente va a ir resolviendo. Karina Costa.